hay cosas bien interesantes. ¿eh? Es más, si a alguno de ustedes le interesa eh, profesionalmente como carrera de investigador eh, meterse en el ámbito del endocrino, yo diría que eh, hay una época bien interesante porque ahora con nuevas herramientas de biotecnología, biología molecular, hay cosas bien interesantes que se están estudiando del sistema endocrino. ¿ya? Así que... Me cambió un poco la perspectiva de lo que es el sistema endocrino, de, de, de saber un poco lo que se está haciendo ahora. ¿ya? Entonces, es recomendable, es muy interesante el sistema endocrino. ¿ya? Eh, pero antes, nuestro repaso en cinco minutos de la clase pasada. ¿ya? Entonces, en la clase pasada vimos como la generalidad del sistema endocrino que a diferencia del sistema nervioso que es el otro gran eh, controlador de la, de la homeostasis del organismo es, eh, actúa a distancia a través de hormonas ¿ya? Eh, que su órgano blanco está eh, lejos de donde se genera ¿ya? Eh, solo les mencioné y vimos en particular eh, el rol del hipotálamo y la hipófisis como hormonas que controlan hormo la secreción de otras hormonas que a su vez son las que van a ir a, a, a efectuar su, eh, su a, a generar su efecto final en la variable fisiológica que queremos controlar y hoy día vamos a hablar un poco más de otras de otros sistemas de, de de sistema en otras hormonas del sistema endocrino ya eh, se va a tratar más adelante el sistema endocrino de nuevo, cuando se vea el sistema reproductor, digamos, está eh, visto dentro de eso. Y lo que es eh, un poco de nuevo también, cuando se vea el sistema renal, un poco la regulación endocrina del sistema renal. ¿ya? Así que el sistema endocrino va a ser un poco transversal, a contar de ahora en varios tópicos que se van a tratar más específicamente. ¿Ya? Entonces vimos que hay una acción directa que es un control homeostático directo como lo vimos en el sistema nervioso. Pero aquí aparece este nuevo eh, sistema de control homeostático que es que hormonas regulan a otras hormonas, lo cual llamamos la cascada de hormonas. ¿no? Y en particular vimos eh, la regulación de hormonas que regulan otras hormonas en lo que se llama el eje HPA. Eh, que es, es eh, hipotálamo, pituitaria y, y, y médula y, y glándulas adrenales, que es la respuesta que llamamos respuesta a estrés, que es como la versión lenta del sistema simpático, ¿ya? y que es la que dura, dura más tiempo. Entonces, hoy día, de hecho, vamos a ver, ah, bueno, eso era el, el, el repaso de la de la clase pasada en cinco minutos ¿Ya? entonces hoy día específicamente vamos a ver eh, un tópico relacionado con el, la hormo el control de las hormonas tiroides ¿ya? que tienen que ver con el metabolismo y hay unas clases muy interesantes en youtube que yo les recomiendo fuertemente que ustedes vean ¿ya? Eh, para tener como las líneas generales. Entonces, el día de hoy vamos a hablar específicamente de eh, hormonas metabólicas tiroideas. ¿no? Y cuando hablamos de eso, vamos a hablar algo que es muy relevante para ustedes desde el punto de vista clínico, de dos hormonas que son la triyodotironina o conocida, y de aquí en adelante lo vamos a referir como la T3, o la T4 que es la tiroxina. ¿Ya? Esos, a, tal vez a algunos de ustedes les, les suena conocido porque son un típico examen de laboratorio clínico, de examen de sangre, medir estos metabolitos ¿Ya? y que son indicadores directos de la, cómo está funcionando el control metabólico en nuestro organismo. Eh, Aquí vale la pena mencionar que, eh, que una el año pasado hubo una campaña a través de los medios de comunicación que eh, no deja de llamar la atención, que hubo una campaña por el hipotiroidismo, ¿ya? porque aparentemente eh, hay una cierta prevalencia aquí en Chile, en los últimos años, de la eh, del hipotiroidismo, que es la disminución de estas hormonas. Y eso es lo que genera un metabolismo basal más lento, subida de peso. Pero lo más importante de eso, y que recién lo, los médicos se están dando cuenta, es que eso se confunde con depresión. ¿Ya? Aquí está la glándula tiroides, que es la que eh, produce. Eh, esas hormonas y eh, eh, en general lo que hacen ya vamos a ver específicamente el cómo en general lo que hacen eh, estas hormonas es un aumento del metabolismo en varios aspectos ¿ya? aquí no se trata de aumentar una sola cosa y la secreción de estas hormonas como es un circuito que depende de otra hormona está regulada por la hipófisis, lo mismo que en, cuando vimos en el eje hipotálamo-pituitaria-adrenal, eh, aquí hay otro eje, el hipotálamo-pituitaria-tiroide, y es regulada por esta otra hormona que, se, que es la, la tirotropina, la TSH en inglés, que es la que regula la secreción de esto. También cuando, vean, eh, cuando veamos metabolismo del calcio, o cuando vean, van a ver este, esta otra hormona que se llama la calcitonina, que tiene que ver con eso, ¿ya? Pero no lo vamos a tratar el día de hoy. Entonces, eh, la secreción del T3 y T4 está regulada por la TSH. Y ese es, el, es lo que se llama el, el eje, como tenemos el eje HPA, tenemos el, el, el, el eje HPT, que T es por tiroide, ¿ya? Y, y nuevamente eh, aquí está el concepto de una cascada de hormonas entonces al igual como esto es una variable sometida a control homeostático nosotros esperamos que el, los niveles de T3 y T4 se mantengan en un, en un cierto nivel normal y si aumenta la, la concentración de T3 y T4 tenemos un cuadro clínico que se llama hipertiroidismo ¿Ya? un metabolismo excesivamente alto básicamente el cuadro clínico es que la gente tiene, es, es, se pone hiperactiva por decirlo así y tiene problemas para dormir eh, tiene eh, temperatura corporal alta y su, su duración bajan mucho de peso ¿ya? Eh, quedan en los huesos por decirlo así en algunos casos no en todos produce una algo muy característico que se llama exof, exoftalmia o dicho de otra manera ojos saltones qué significa eso que eh, hay como una inflamación de, de musculatura alrededor de acá y el ojo como que sea quedan sobresalientes yo estoy seguro que han visto alguna vez una persona con exoftalmia esa es gente que tiene hipertiroidismo y por el otro lado por eso puse el texto aquí abajo este humor del profesor y, y pues, entonces si bajan los niveles tenemos hipotiroidismo que es todo lo contrario metabolismo lento eh, mucha som, eh, somnolencia eh, eh, es decir son buenos para, para dormir se sube, se, sube, se sube de peso grandemente ¿ya? Eh, asociado a un estado depresivo también, como mencionábamos hace un rato ¿Ya? entonces es muy importante ups, eh, mantener eh, estas hormonas, el T3 y el T4 en el rango normal ¿Ya? bueno, entonces ahora vamos a entrar a la regulación ¿qué es lo que es la TSH? la TSH es una proteína es un dímero constituido de dos subunidades las unidades alfa que es eh, aquí como hay hay uno, un origen común eh, muchas de las hormonas del hipotálamo oh, perdón, pr producidas por la adenia hipófisis tiene una estructura similar en que mantienen eh, muy parecido la subunidad alfa entonces donde varían en la en la subunidad beta que está el sitio de unión al receptor de, t de TSH ¿ya? que el receptor de TSH Ustedes se imaginarán que está en la tiroides, ¿no? porque estamos hablando de esta hormona que se, se, eh, se produce en la, en la adenohipófisis. ¿no? Entonces ya dije que es una, es una glicoproteína de dos unidades ¿eh? y la alfa, como dice aquí, se parece a muchas otras hormonas que controlan las hormonas. ¿no? Entonces la subunidad beta es la subunidad de interés, ¿no? eh, para el efecto de lo que vamos a hablar hoy bueno entonces acá tenemos un esquema aquí nos fuimos a la tiroides aquí está la TSH que está secretada por allá en, ya vamos a ver cómo se regula eso eh, eh, por allá en la adenohipófisis y llega a la tiroides ¿ya? Y, acá hay un, y aquí está el receptor de la TSH en, la, en las células de la tiroides y lo que hace el, el TSH es unirse a un receptor y nosotros en la primera clase de, de sistema endocrino vimos que aquellas hormonas que actúan a través de receptores eh, tienen como dos vías, una la vía del AMP cíclico o la vía de la fosfolipasa C. ¿ya? Entonces esta hormona en particular actúa por la vía del AMP cíclico, ¿ya? activa una proteína G alfa que se llama, y eso activa la adenilatociclasa, qué sé yo, convierte el ATP en AMP cíclico. ¿ya? Y eso aumenta los niveles de AMP cíclico intracelular en la tiroide En estas células de la tiroides que se llaman células foliculares de la eh, eh, tiroide Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pasan varias cosas al mismo tiempo de que aumentan los niveles de AMP cíclico. Entonces... Primero, hay eh, en la membrana de, de estas células de la tiroides, hay un, un transportador, un tipo de transportador que eh, no conversamos en detalle cuando vimos transportadores, pero que, que se llama simporter. ¿ya? Eh, en general los transportadores son de dos tipos, simporter o antiporter. ¿ya? Simporter significa que transporta para el mismo lado. Antiporter significa que mete una cosa y saca otra cosa. El, en el caso del simporter, lo que hace es eh, meter sodio y meter yodo. ¿ya? Hacia el interior de la célula, desde, el, desde la sangre, o desde el plasma más bien, hacia el interior de la célula. Eh, estamos en la tiroide. Ya. Entonces, eh, estamos en la tiroide y llegó a la TSH, lo que hizo fue aumentar los niveles de AMP cíclico. Y primer efecto es que eh, promueve el ingreso de yodo al interior de la tiroide. ¿Mediante qué mecanismo? Mediante un transportador activado por AMP cíclico que mete sodio y mete yodo. Y el sodio, ustedes ya se pueden imaginar por qué se mete Por gradiente de concentración O sea, hay más, más sodio afuera que adentro ¿ya? Y, y eso, entonces Por dos sodio entra un ión de, de, de, de yodo Al interior de la célula ¿ya? Entonces, por eso Es que eh, El yodo es un factor importante Para el funcionamiento de la tiroides Por eso que en, eh, por ley la sal en nuestro país, la sal de mesa tiene que tener yodo ¿ya? eso es por ley porque es la manera más fácil de meterle yodo en la dieta a la gente eh, eh, antes era muy común en, eh, especialmente en el eh, en la zona eh, alejada de las ciudades ¿eh? de tener gente con una condición que se llama bocio que es crecimiento eh, desmesurado de la tiroide. y eso es por falta de yodo entonces un efecto en la entrada de yodo en, al interior de la eh, tiroides y el yodo lo que hace pasa por un hay una. al interior de la tiroides eh, se produce un proceso de. no sé si está bien traducido, pero iodinación de una molécula que se produce al interior eh, de la tiroides que se llaman las tiroglobulinas. Que es una molécula como eh, grande con estos grupos. con este grupo acá. Y lo que, se, lo que pasa es que se empieza a pegar yodo a estas moléculas. ¿ya? Y, y estas moléculas después se produce con una enzima, una conjugación, en que una de estas moléculas ¡puc! se pasa y se pega a esta otra. Y genera esto. ¿ya? Y esos, y, a ver... ¿Me falta una diapositiva? Ah, no, ahí está. El, la puse más... Me, me traspapeló. Entonces, para cada uno de estos procesos hay una enzima en particular, pero estas moléculas de acá son el T3 y el T4. ¿Ya? Entonces, aquí hay una explicación un poco larga de, de qué es el, la, esta glicoproteína. Son unas moléculas grandes que están al interior de la tiroide en una estructura que se llama el folículo. ¿Ya? Y aquí en el folículo hay una sopa de de glicoproteínas y de enzimas que se llama el coloide, ¿ya? o es un tipo de coloide, que está producido por, esta, por estas células que están aquí. Y estas células son las que tienen eh, el transportador. ¿ya? Entonces, básicamente la producción de T3 y T4 consiste en pegarle yodo a unas moléculas que se llama eh, tiroglobulinas. ¿Ya? Y, hay varias, eh, y aquí es una larga lista de enzimas, no las voy a preguntar, pero obviamente para cada uno de estas etapas hay un enzima en particular que ejerce su acción. Bueno, entonces una vez que se le han pegado las, eh, los yodos a, a, a mi tiroglobulina, se han pegado dos, se produce una endocitosis. ya Y... Eh, de las moléculas hay un corte de, de estas largas cadenas de eh, tiroglobulinas y se produce por una por proteólisis y se produce una eh, un, eh, se producen este do, estas dos variedades la T3 y la T4 entonces aquí está eh, la tri yo, tri, yo do, tri, do ay, se me Tiroxina, tiro, que sería el T3, y esta es la tiroxina, que sería el T4. La, uní, la, la diferencia, que es evidente a la vista, es que este tiene tres yodos y este tiene cuatro yodo. ¿Cuál es la manera de convertir una, un T4 en un T3? Hay una enzima que lo que hace es sacarle un yodo y se lo convierte en T3. ¿Ya? Y eso, ah bueno, eso lo vamos a ver más adelante porque es importante. Y hay, un, y hay, eh, hay moléculas transportadoras que exportan el T3 y el T4 fuera del, de la tiroides al torrente sanguíneo. ¿ya? Eh, otro efecto de la, esta hormona que, que lo que hace es inducir la producción de T3 y T4 es el crecimiento celular. ¿ya? ¿De qué cosa? De las células de eh, la tiroides. ¿ya? Eh, y eso en general, ¿ya? en general, cuando un tejido crece, se llama una hiperplasia. ¿ya? Y, eh, algunas son, son malas, otras son buenas. En este caso, un efecto del TSH es que aumenta la cantidad de células. ¿Ya? Por lo tanto, con eso también puede aumentar la producción de T3 y T4. Bueno, ahora vamos a ver eh, la TSH que está producida acá, es regulada a su vez por la TRH, ¿ya? que está producido allá en el hipotálamo. ¿Ya? Y ahora vamos a ver, a ver, eso va a ver, claro. Entonces, ahora vamos a ver cómo se produce la TSH. Ya vimos el efecto de la TSH en la producción de T3 y T4. Eh, todavía no vemos el efecto de T3 y T4. Ya un momento ya vamos a llegar a eso. Estamos en la parte homeostática del control. Entonces, básicamente, ¿cómo se regula esto? Entonces, imaginemos que tenemos la concentración de TCH y tenemos nuestra balanza homeostática. Esto es lo que quiere decir. Por un lado tenemos la concentración de T3 y la concentración de TRH producido allá arriba en el hipotálamo. Si aumenta... Allá en la balanza se aumenta la concentración de TRH, lo que va a producir es un aumento de la eh, TSH. ¿ya? Entonces, el aumento de la TSH está regulado por el, el aumento de la TRH, pero como la TSH es un estimulante de, de la producción de T3 y de eh, lo que va a pasar que la retroalimentación negativa de este circuito tiene que ver con el aumento de T3 entonces el T3 su efecto de retroalimentación negativa va a ser que disminuya la TSH ya sí no está bien sí no es tan fácil cómo está eh, Regulado la producción de, de T3 y T4 por la TSH, como acabamos de ver, pero a su vez la TSH está regulada por la TRH, la TSH que se produce en la adenohipófisis o en la pituitaria, eh, está eh, producido, eh, inducido por la TRH que está allá arriba en el hipotálamo. Bien. Entonces, ¿cómo se eh, regula esto? Se aumenta la concentración de TRH en esta balanza, o sea, si pesa más lo que va a producir que este TSH en el plasma va a aumentar ¿Ya? es el primer efecto pero acabamos de ver de que la TSH es la que controla la producción de T3 por lo tanto el efecto eh, al cabo de pocos minutos el, gran, el T3 va a aumentar ¿Ya? no solamente por la síntesis sino que también por la hiperplasia que es otro efecto que tiene la TSH pero se si aumenta el T3 Después de un rato va a disminuir la TSH. Entonces hay un mecanismo, que el que vamos a ver ahora, que tiene que ver cómo, cómo se regula negativamente esto. Y eso es la retroalimentación negativa que hemos visto a través de este curso que es importante para el control homeostático. Se aumenta una variable, ese aumento de variable tiene que ser una señal para disminuir o desincentivar su producción. Y en este caso, la variable que es controlada aquí es la cantidad de T3 T3 es la variable de control homeostático aquí ¿Sí? ahora, ¿cómo ocurre eso? entonces la TSH es, es producida por un pequeño grupo de células aquí en la adenohipófisis que se llaman los tirotrófobos tirotrófobos ¿Ya? ¿Ya? es decir son las eh, células que producen la TSH. Por estimulación de la eh, TRH que está producido por estas otras neuronas que están acá arriba. en el eh, Estas son células, estas de acá son neuronas, que están producidas acá arriba en el hipotálamo. Ahora, ¿cómo se... cómo la TRH... Ahora, vimos el circuito a nivel de la tiroide. Ahora vamos a subir un nivel más a la adenohipófisis o la pituitaria todavía no llegamos allá a la, nos vamos a demorar un poquito todavía no llegamos allá al hipotálamo entonces, entonces vamos a partir la historia estamos partiendo como de atrás para adelante entonces llega la el, por acá viene la sangre de la TRH que está producida allá en el hipotálamo entonces va a llegar y se va a unir a un receptor ya un receptor de membrana que está acoplado a una proteína G0 ¿Ya? o g0, o g0, g0 creo, sí. y lo que activa es otra cascada distinta de la que habíamos visto hace un rato de la fosfolipasa C y la fosfolipasa C lo que hace a partir del inositol difosfato que está presente en la membrana genera dos metabolitos uno es el diacilglicerol y el otro el IP3 y los dos tienen efecto ¿Ya? vamos a ver cuál es el efecto el diacilglicerol lo que hace es activar una enzima que es, se llama la PKC, que es una enzima sinasa es decir, es una enzima que fosforila otras proteínas ¿Ya? en general todas las que son sinasas, fosforilan las que son fosfatasas sacan grupo fosfato ¿Ya? Y, va, y lo que hace fosforilar otras proteínas que lo que eh, hacen esas proteínas es intervenir en el proceso de la transcripción del rna que va a señalizar para la producción de tsh entonces lo que hace es estimular factores de transcripción que lo que hacen en general rna mensajero para producir la proteína tsh el péptido que se va a exportar ¿ya? entonces es el efecto de la TRH que viene en el hipotálamo pero por otro lado esto era el lado del diaciglicerol por el otro lado el IP3 lo que hace es promover la liberación de calcio intracelular a partir de calcio que está almacenado en vesícula y que se libera a través de un transportador ¿ya? y ojo aquí lo bonito de la biología, este mecanismo nosotros ya lo habíamos visto que cuando aumenta el calcio intracelular lo que hace es promover la fusión de vesículas que contienen el TSH empaquetado que ha sido producido por el otro lado del, de esta cascada y se libera por exotis, exocitosis. Es un mecanismo muy similar a lo que habíamos visto en la liberación de neurotransmisor en las eh, terminales presinápticos. No me atrevo a afirmarlo aquí, pero creo que es el mismo mecanismo. ¿ya? O sea, las mismas proteínas eh, que están eh, involucradas en eso. ¿ya? Entonces, es lo bonito, que la biología celular es como un Lego, ¿ya? Entonces, yo puedo poner aquí este mismo mecanismo y funciona igual, ¿ya? Un mecanismo dependiente de, del calcio intracelular. Y la consecuencia final de esto va a ser que el TCH va a aumentar en el, la sangre, ¿ya? Entonces, aquí que la compañera preguntaba hace un rato, aquí un esquema más o menos de cómo, cómo vamos. Aquí está la tiroides, ¿ya? que está influenciada por la TSH, y la, lo que va a hacer un aumento de la, del T3 y el T4 en la sangre, y eso es una señal de retroalimentación negativa para la TSH. la TSH depende de la TRH ¿ya? bueno, pero ¿cómo funciona esta retroalimentación negativa? Ya. hemos visto la parte positiva, digamos como el TRH estimula el TSH ah. bueno, resulta que hay unas eh, para que el T3 y el T4 sean sensados ¿ya? el receptor de eso está a nivel intracelular ¿ya? entonces yo eh, hay, un, hay, hay un transportador de T3 y T4 que en general reciben el nombre de transportador de monocarboxilatos es el nombre que, genérico que tienen ¿ya? y lo que hacen es transportar T3 o T4 al interior de las células en este caso como estamos hablando de retroalimentación negativa las células donde tienen que transportarse son los tirotrofocitos que están en la adenohipófisis. Ellos tienen que sensar de que ¡ups! aumentó el nivel de T3 y T4 tengo que disminuir la producción de TSH. ¿Ya? ¿Y cómo se mete para adentro el T3 y el T4? Es a través de este transportador. Entonces eh, aquí pasan varias cosas. El T4 es convertido en T3 porque hay una enzima que se llama deionasa que lo que hace es cortarle ese, ese yodo y convierte este T4 ahí, ahí está el corte así ya con un cuchillo le, le hace el corte y lo convierte en T3 entonces en el fondo claro, se produce el T3 y el T4 pero en el fondo la señal es el T3 ¿ya? porque está esta enzima que convierte el T4 en T3 y al interior de la célula hay un receptor de T3, o, o, o, o el nombre de largo es complejo receptor de hormona tiroidea o THR, ¿ya? Y, y aquí el T3 ya no lo simbol, simbolicé por una molécula, sino que con un, un triangulito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Este receptor lo que va a hacer es influenciar factores de transcripción que son necesarios para la transcripción de la TSH. Aquí solo los voy a mencionar. Está el que se llama GATA2, que no tiene nada que ver con los gatos. Y está el PIT1. PIT, PIT1 viene... Aquí no puse lo que significa, pero viene de pituitaria, algo eh, factor. ¿Ya? Y el gata 2, ¿ya? Y el gata no sé <ríe> de quién viene. Eh, bueno, y son factores de transcripción. Eh, y, y, y lo que hace es eh, bloquear la transcripción de eh, la TSH Entonces, el, eh, fíjense la vuelta que nos dimos. O sea, la TSH va a la tiroides, produce T3 y T4, y después de vuelta... Después de unos minutos llegará eventualmente a la adenohipófisis, a los trofocitos, donde son incorporados al interior de la célula. Y lo que hace el, la señal de T3 es disminuir la transcripción de TCH. Y así como viene el loop de retroalimentación negativo. Entonces ahora nos vamos a ir más para arriba aún cómo se regula la producción de eh, TRH ¿ya? que es la que incentiva la producción de TSH entonces aquí hay neuronas que son importantes que están ubicadas en una zona anatómica que se llama el núcleo arcuato que está allá y otra zona del cerebro que se llama la eminencia media ¿ya? y básicamente hay señales súper importantes que regulan, hay varias señales, pero que regulan la producción de estas hormonas que tienen que ver con el metabolismo. Una señal importante es el frío. ¿ya? El frío lo que hace es aumentar la concentración de TRH, por ende, como ya vimos, aumenta la concentración de TSH, hormonas que controlan hormonas, y la producción de TSH, como ya vimos, aumenta la producción de T3 y T4. Y eso lo que genera es aumento del metabolismo, aumento de la producción de calor y aumento de la temperatura corporal. Pero profesor, ¿cómo lo hace? ¿Todavía no llegamos. <ríe> tranquilo. La, la vuelta que se da el profesor está por allá. Es que, es que estamos entendiendo la homeostasis, ¿ya? De esto, ¿ya? ¿Qué otra cosa eh, regula la producción de T3 y T4? El estrés. ¿Ya? la señal de estrés aumenta el TRH, aumenta el TSH, aumenta el T3 y el T4 ¿ya? y eso, eh, el efecto que tiene es que aumenta la, la, la frecuencia cardíaca aumenta también la contractabilidad de los músculos y eso aumenta el metabolismo en general ¿ya? entonces el estrés también produce aumento de TRH bueno, entonces la parte bonita, es ¿de dónde vienen estas señales? Si no vienen del, del, eh, así del cosmos y qué sé yo, sino que aquí es como la intersección entre lo que es el sistema nervioso y el sistema endocrino, porque hay neuronas que son las que actúan sobre estas otras neuronas que producen la TRH que, eh, eh, que lo que hacen es sensar el estrés, la temperatura u otros factores y lo que van a producir es el eh, aumento de la producción de trh y la trh depende de un mecanismo nuevamente de factores de transcripción y aquí el factor importante es que de respuesta a este mecanismo está mediado por otro factor de transcripción que más o menos conocido que es el el, la cascada CREP el CREP que significa eh, elemento de respuesta a MP cíclico ¿ya? o sea, acá no puse el receptor pero obviamente se imaginan que hay un receptor de la señal que viene de alguna parte relacionado con el frío ¿eh? que tiene que ver con eh, aumento del MP cíclico aquí me la salté porque ustedes ya hemos visto como el mecanismo pero aquí esa señal lo que va a intervenir con esto que es la unión de el elemento que se une al CRE, que se fosforila, ya, Ese que se llama CREF ya, y al, eh, al, ups, al bloquear este mecanismo es la manera de, de inhibir la producción de TRH ¿ya? y eso lo hacen otras neuronas que llegan a estas otras neuronas que producen la TRH. ¿ya? y ese otro mecanismo no lo vamos a ver porque ya es el mecanismo del mecanismo del mecanismo entonces ahora finalmente como preguntaba su compañera vamos a llegar, y bueno, ¿cuál es el efecto del T3 y el T4? ya, después de darnos toda esta vuelta que tiene que ver con la regulación homeostática entonces, nuevamente repaso aquí tenemos la triodotironina que es el T3 aquí está la estructura, y acá está la tirosina, que es el T4, y que como dijimos hace un rato, es, eh, la diferencia está en la cantidad de, de yodos que tienen, cada una. Y hay una enzima que convierte fácilmente la tiroxina en T3. ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia a nivel eh, de los efectos que produce? La, eh, la, el T3 es, es, es biológicamente más activa. Claro, porque vimos que cuando entra el T4 es convertido en T3. O sea, esa, esa en realidad es la molécula que ejerce el efecto metabólico de activar eh, cascadas de segundos mensajeros, como vimos, ¿ya? Y tiene una alta afinidad por el receptor de la hormona tiroída que está adentro de la célula. Por, el, por, el, eh, por otro lado, la tirosina, la T4, eh, no tiene mucho efecto... Eh, metabólico biológico en términos de los receptores como vimos hace un rato pero eh, tiene una, una alta afinidad a las proteínas del plasma o sea que fácilmente se transporta ¿ya? entonces hay una diferencia con el t3 importante porque si, si fácilmente se transporta igual va a efectuar va a ser su efecto final porque va a ser transportado al interior de la célula y va a ser convertido en t3 ¿ya? Y, ah, y como dice ahí, se convierte a T3 en, eh, eh, cuando entra en la célula. Así que en realidad es una manera de eh, transportar el efecto del T3 a otra célula a distancia ya a través del T4 que se transporta más fácil por el plasma. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia en, entre los dos? Que eh, como vimos, ellos son transportados al interior de una célula a través de estos transportadores de monocarboxilato ¿ya? y hay dos tipos de transportadores ya. y eh, según la información de donde saqué esto que del año 2016 no está muy claro digamos, cuáles son las diferencias entre los distintos transportadores pero eh, se sabe que el transportador de monocarboxilato de MST8 eh, si hay problemas en esas mutaciones eh, eh, los niveles resultan en niveles elevados de T3 ¿ya? entonces eso tiene sentido porque si eh, esto, es, este transportador, el MCT8 mete el T3 para adentro eh, va a haber menos eh, y, y tiene problemas para transportar va a haber menos señal de retroalimentación porque es, perdón, de retroalimentación negativa entonces el organismo va a censar de que necesita más T3 ¿ya? entonces va a producir un aumento de T3 en cambio eh, mutación en este otro transportador que existe en la célula no produce efecto en los niveles de T3 MCT8 va a producir efectos de tipo neurológico y problemas en el desarrollo, ¿ya? porque es uno de los efectos que tiene el T3. ¿Cuál es el efecto en general del T3 cuando llega a las células? A cualquier célula. ¿ya? Eh, lo que hace es unirse a un que se llama receptor de retinoide que... A su vez, se unen los dos al el elemento de respuesta a la tiroides, ¿ya? que es un factor de transcripción que se ubica donde están los promotores de transcripción de los genes. Ustedes saben que la, la región donde se inicia la transcripción de un gen se llama promotor. Y para que se una la enzima que produce el RNA mensajero, tiene que haber eh, un conjunto de proteínas ¿ya? Para que se produzca el ensamble De la, de la proteína que produce el RNA mensajero eh, y, y muchas de esas proteínas Y eso es algo relativamente reciente En la historia de la biología celular Se llaman factores de transcripción Entonces hay un complejo en particular eh, Que se forma con la, por la acción de la T3 que regula la transcripción de varios genes ¿Ya? ahora, ¿qué genes? obviamente ustedes se van a imaginar que son genes que tienen que ver con el metabolismo y es lo que vamos a ver ahora entonces, eh, ah bueno, aquí ya lo dije entonces, eh, la transcripción de esos genes tiene que ver con el metabolismo basal y también tiene que ver con el desarrollo ¿Ya? A ver, entonces, básicamente si hacía a grosso modo como los tres grandes grupos de, que regula eh, las tiroides, tienen que ver con, eh, con grasas, fat, con proteínas y con carbohidratos. Es decir, en los fac, en la factores de transcripción, o más bien en los promotores de estas eh, proteínas de nuestro organismo, perdón, ya está, eh, Proteínas o enzimas que tienen que ver con las grasas, con las proteínas o la producción de carbohidratos, hay eh, factores de transcripción que dependen de la, del T3, de que el T3 se una a, a, a estos factores de transcripción y se produzca la transcripción de eso. ¿Ya? Y tiene que ver con el metabolismo de las grasas, las proteínas, los carbohidratos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con.? Eh, ah, y como dice acá. Eh, el T3 a diferencia de lo que hemos visto de receptores de ligandos que dejan entrar iones en y esas cosas el efecto del T3 es un efecto genómico ¿ya? porque tiene que ver con modular esos factores de transcripción ¿ya? entonces en el caso por ejemplo del, de la carbohidratos lo que hace el T3 tiene que ver con la expresión de, de enzimas que regulan la gluco, gluco Neogen, ah, glucogénesis, perdón, es decir, la producción de glucosa. Entonces, hay varias enzimas que forman parte del metabolismo de la glucosa. Aquí, por ejemplo, la conversión del piruvato oxa, o oxalacetato. Ya eh, eh, hay varias enzimas que participan de ese metabolismo, cuya expresión está regulada por la T3. Ya. Entonces, el, la T3 no tiene que ver directamente con el metabolismo de la glucosa, pero sí regula las enzimas que participan. ¿ya? Por otro lado, eh, también eh, puede regular la presencia de... o sea, la producción de aminoácidos que sean importantes para... La, eh, el ensamble de estas proteínas, que son de estas enzimas, que son necesarias para controlar la glu glucogénesis. ¿ya? Entonces, obviamente, para tú ensamblar eh, más enzimas, necesitas aminoácidos. ¿ya? Y también el, el AT3 tiene que ver con activar ciertas proteínas, proteasas, que lo que hacen es cortan ciertas proteínas y generan aminoácidos disponibles. ¿Disponibles para qué? Para ensamblarse en nuevas enzimas que, sean, que formen parte del proceso de glucogénesis. ¿Ya? Entonces, tiene como sentido. ¿Ya? Ya, pero también tiene eh, efectos en el desarrollo. Entonces, la T3 es muy importante en el, en el desarrollo prenatal y las primeras etapas del desarrollo postnatal. ¿Por qué? Porque en el caso del de, eh, eh, sistema nervioso es importante el T3 eh, para eh, varios procesos que tienen que ver con el desarrollo neurológico. La mielinización, por ejemplo, que es que los, las neuronas que tienen cubierta de mielina sean cubiertas por esta, eh, por esta grasa que es producida por los oligodendrocitos en el sistema nervioso. Eh, eh, central y por las células de Schwann en el sistema nervioso periférico ¿ya? Eh, para diferenciación neuronal, es decir para que esta, este grupo de, eh, se transforme en neuronas de este tipo, de este otro tipo ¿ya? en migración neuronal eh, no siempre las neuronas son producidas en el lugar donde se van a utilizar hay procesos de migración celular ¿ya? que tienen que migrar de una parte donde son producidas al lugar donde van a eh, tener eh, su efecto eso es muy común en el sistema nervioso central ¿ya? a veces las neuronas viajan durante el desarrollo distancias bastante largas en su proceso de diferenciación para llegar donde se van a efectuar su, su acción en el organismo adulto ya es un tópico muy interesante para los que les gusta la biología del desarrollo y que no conocemos todos los detalles ¿ya? Eh, también eh, señalización, es decir, eh, que tiene que ver con la migración, es decir, decirle a esta neurona, oye, usted va a convertir en una neurona motora, neurona del sistema nervioso central, etc. Eso es por el lado del sistema nervioso. Por el lado del desarrollo esquelético, tiene que ver con la maduración del hueso, ya el crecimiento del hueso, tiene que ver con eh, mecanismos de degradación de la matriz del hueso, ¿ya? que el hueso continuamente se está degradando y formando nuevamente. ¿ya? Eh, eso, ¿ya? en general, tiene que ver con este proceso de remodelamiento del hueso, el, eh, el T3. Y también durante el desarrollo nuevamente prenatal y postnatal, tiene que ver con el desarrollo muscular. ¿Ya? con eh, la generación de, de los mioblastos que son la, las células que van a ver origen al músculo la formación, la agrupación de esto en fibra ¿ya? etcétera y eso era, esas son más o menos las, las funciones súper en general del T3 bueno, no sé si les pareció muy general esta clase de muchos detalles pero como este es un curso de fisiología, los detalles los he dado en términos del control homeostático. ¿ya? Entonces, ojo, aquí vienen las preguntas como obvias. Eh, ¿qué tipo? Ya vimos que en general, todo lo que tiene que ver con las hormonas tiroides tiene que ver con mecanismos de cascada de segundo mensajero. Unos son de AMB cíclico y otros son de fosfolipasa C. Ya. Entonces eso es como más o menos lo que hay que estudiar, y qué cosa sube y qué cosa baja. ¿Ok? Entonces eso sería la clase de hoy, jóvenes.